¿Cuántas veces has visto que cuentas con espacios físicos, personas o recursos económicos que podrían aprovecharse mejor y aumentar tu calidad de vida? ¿Cuántas veces has tenido una idea para un negocio rentable y no has sabido cómo hacerla realidad? ¿Cuántas veces has deseado tener un negocio familiar y no sabes por dónde empezar? ¿Cuántas noches antes de dormir piensas en que estás cansado de producir dinero para una empresa que no es la tuya? Iniciemos un camino en el cual no solo abriremos muchas puertas, sino que podremos cruzarlas y entrar. Paso a paso iremos identificando qué necesitas para hacer realidad tu idea de negocio. Observa a tu alrededor. Mira la cultura en la que vives y en la que trabajas. ¿Cuáles son los valores, las creencias, las ideologías, los hábitos, las costumbres y las normas que comparten los individuos? ¿Se comportan de manera similar? ¿Qué necesitan? Saber todo esto es fundamental. Puesto que no es posible definir un negocio que dure en el tiempo si no tienes claras cuáles son las costumbres y las necesidades del contexto en el que vives. Observa a las personas que te rodean. ¿Conoces a alguien que use los recursos que tiene para ofrecer servicios de manera creativa? ¿Esa persona es metódica? ¿Esa persona piensa en las consecuencias de cada una de sus decisiones? ¿Es responsable y efectiva? ¿Esa persona eres tú? Usar los recursos de manera creativa, tener métodos específicos, actuar con ética y responsabilidad y ser efectivo en cada acción, te hacen un sujeto emprendedor. ¿Con qué frecuencia piensas y actúas para crear riqueza? ¿Sabes reconocer oportunidades? Siempre existirán riesgos y es importante saber cómo asumirlos. ¿Sabes cómo crear valor? El pensamiento y las acciones de quien piensa en un negocio pueden estar encaminadas a la creación de riqueza. En tu contexto, es posible reconocer las oportunidades que se presentan. Así, crearás una propuesta de valor que sea competitiva en el medio. Sabrás qué puedes ofrecer que los demás no ofrecen. Y de esta forma, creas desde el pensamiento emprendedor el negocio que va a cambiar tu vida. ¿Cómo percibes tu entorno? La capacidad que posees para percibir e interrelacionarte con tu entorno se llama empresarialidad. ¿Sabes cuáles son las competencias empresariales que podrías desarrollar? Tener claras las necesidades de tu entorno y las apuestas del gobierno por los productos o servicios que se generan en tu región te facilitará definir las características del producto o servicio que vas a ofrecer. Debes establecer la misión, visión y objetivos de la empresa que tienes en mente. También es importante seleccionar las estrategias que te permitirán lograr los objetivos propuestos. Además de esto, determinar las proyecciones del negocio que quieres en el corto, mediano y largo plazo. Explora fuentes de financiación, crédito, asistencia técnica para el desarrollo de tu negocio y el montaje de la empresa. ¿Sabes qué es un modelo de negocio? Tener claro qué es lo que ofreces que no ofrecen los demás, el tipo de clientes, los canales de comercialización y promoción de tu producto los recursos humanos, tecnológicos y financieros, los riesgos que se pueden presentar y los mecanismos para enfrentarlos. Todo esto es fundamental para que tu negocio perdure en el tiempo. ¿Necesitas asesoría para convertir tu idea de negocio en una realidad? ¿Sabes qué se necesita para materializar tu idea de empresa familiar? ¿Tienes un plan de negocios y quieres que lo revisemos juntos? Si quieres continuar en este camino conmigo, escribe al correo que ves ahora y con gusto te ayudaré a resolver todas las inquietudes que tienes para hacer realidad tu idea de negocio.